Hola a todos. Bueno, seguimos con nuestro ciclo de, de capacitaciones sobre productos, eh, de cada uno de los productos que nos están llegando a cargo. Eh, muy importante pues que, que cada uno de nuestros asesores comerciales de nuestros representantes de ventas conozcan muy bien los productos para que los podamos argumentar muy bien ante nuestros clientes. Bueno, este, esta vez el turno le corresponde a los hilos Sono, Kao y Miyuki. Vamos a hablar sobre, los, sobre estos hilos, dónde los encontramos en la página. Vamos a hablar un poco también acerca de para qué tipo de mostacillas sirven o, para, o cuáles son las, los, los diferentes tipos de hilos, eh, para qué tipos de medidas de mostacillas nos sirven y también vamos a tocar un poco el tema de las agujas. Listo, bueno, entonces vamos primero a ubicar estos hilos dónde los encontramos. Entonces, eh, en la página vamos por Miyuki en Miyuki nos metemos acá donde dice hilo Miyuki FGB Fireline le damos clic y acá encontramos los diferentes hilos que nos llegaron ¿ya? entonces eh, específicamente esta capacitación está motivada por estos hilos KO el hilo KO ¿ya? y el hilo Sono, ya son dos marcas o es una marca porque es una, una misma fábrica la que los hace eh, en dos presentaciones diferentes que las trajimos eh, básicamente porque eh, los pedidos con Miyuki se nos están demorando un poco ¿ya? Eh, cuando nosotros colocamos una orden con Miyuki de hilos se nos pueden demorar alrededor de dos a tres meses entonces buscamos un un, un hilo alternativo en uno de los viajes que nosotros hicimos con Caro en Europa, encontramos el Kao y el hilo sono ya, eh, el hilo Sono es hecho por, o diseñado por Sonoko Nosue, que es una, es una tallerista, profesora, una artesana japonesa eh, muy reconocida eh, que trabaja todo el tema de bidding, pues, de todo el tema de, de, de hacer tejidos con, con cuentas como, como Miyuki y otro tipo de mostacillas. Entonces, ella, ella diseñó como un hilo muy a la medida de sus necesidades y ese, ese hilo es el hilo Sono que es básicamente este que estamos viendo acá. Es un hilo que viene en presentación de 100 metros y solamente vienen en cinco colores. Ya más adelante le voy, a hablar, le voy a hablar en detalle de cada uno de estos. Y el hilo cabo, ya que en esta ocasión trajimos los colores que habían disponibles, que nos permitían un despacho inmediato mientras nos llega el pedido de Miyuki. Entonces vamos a conocer un poco... ¿Cuáles son esas similitudes, diferencias, hay similitudes entre el hilo Sono, Kao y el hilo Miyuki? Ya, eh, aquí tenemos el hilo FGB, que también es un hilo japonés, eh, pero pues no es tan bueno como, como, como estos de acá, como el Kao, como el, como el Miyuki y como el Sono. Listo, entonces, eh, bueno, vamos a empezar. Yo he preparado una presentación para hablar un poco de ciertos detalles acerca del hilo porque necesitamos eh, conocer un poco como... Des, empezar como desde, el, desde los diferentes tipos de hilo que hay. Entonces, bueno, empezamos la, la presentación. Eh, la presentación se llama Hablemos de hilo para tejidos con mostacillas. Eh, bueno, los tipos de hilos, eh, existen tres tipos o clases de hilos dependiendo de la materia prima de las cuales esté compuesto o fibra textil con las cuales se elaboran. Hay unos hilos de origen animal, como los hilos de seda, que vienen pues, de los capullos, del, del gusano de seda, y la lana, que sabemos todos de dónde viene la lana, son fuertes y resistentes. Los hilos de seda se utilizan en bordados y para fabricar telas. La seda tiene una característica que es el único filamento natural con un largo indefinido, o sea, cuando se hilvane la seda eh, se puede sacar un, hil un, un hilo totalmente indefinido. Las, los hilos de origen vegetal, que son procedentes de plantas como el algodón, lino, presentan cierto tipo de resistencia no muy fuerte. Son utilizados para coser telas o tejidos de algodón puro, eh, lino u otras fibras que no lleven o estén mezcladas con poliéster. Y los hilos de origen artificial, que en un principio, anteriormente, eran derivados de resinas vegetales ya, o, de, o de productos vegetales también, eh, estos, estos, o sea, como los plásticos eran derivados de esa parte. Eh, después cuando llegó el petróleo, pues principalmente son productos o, o, o hilos provenientes de derivados del petróleo, los cuales eran o son muy económicos, mucho más económicos que procesar un hilo de otra característica. Son hilos de nylon y poliéster y están hechos están hecho al retorcer juntos hilos en unidades llamadas cabos. Dos o más cabos unidos se forman diferentes numeraciones de hilo, listo, esto es como, como bien importante entonces tres tipos de hilo, origen animal, tipo seda tipo lana, origen vegetal, tipo algodón lino y de origen artificial, poliéster y nylon. bueno, la elongación, la elongación o estiramiento eh, está determinada por el tipo de fibra, por ejemplo, los hilos de nylon o poliéster tienen la más alta elongación, eh, más que los hilos hechos de 100% de algodón. Los hilos de algodón se estiran entre un 3% a un 4% antes de reventarse. El hilo poliéster se estira aproximadamente un 17% a un 20% antes de reventarse. Bueno, los hilos tienen unas numeraciones, de, como unos números que uno dice, bueno, un hilo, por ejemplo, los hilos que nosotros trajimos son hilos 330 Ditex. Digamos que esto fue lo que motivó a preparar esta capacitación. Bueno, ¿qué es 330 DITEX, No tengo ni idea. Entonces, tocó empezar a investigar un poco acerca de, de, de qué es eso para poder nosotros entrar a explicarle al cliente y nosotros mismos entender y conocer un poco más el producto. Entonces, vamos a empezar a hablar de la numeración de los hilos. Existen varios métodos para numerar los hilos. El sistema directo, como el sistema TEX o DITEX, o el denier, den o los sistemas inversos como el métrico, el inglés y el catalán. El sistema TEX o DITEX es más utilizado en Europa, ya en el Asia. El sistema DEN es más utilizado en Estados Unidos. Ya eh, hay otros, pues estamos hablando de los sistemas directos. Y los sistemas inversos, ya vamos a, a más adelante, vamos a ver qué, a, qué es eso. Como el métrico, el inglés y el catalán, pues ¿sabes? provienen pues, de mucho mucho de Europa. Bueno, los sistemas directos, ¿qué, qué es el, el, la numeración de hilos de sistemas directos? Dicen cuánto pesa una determinada longitud de hilo. Cuanto mayor sea el número del hilo, más grueso es. Su peso es constante. ¿Listo? Eh, en el caso, por ejemplo, de los, de los hilos que nos llegaron de los Kao y del mismo Miyuki, ese hilo es 330 dtex, ¿Ya? Vamos a explicar esta parte, que, vamos a traducir eso, qué significa. Entonces, el DITEX es uno de los sistemas más empleados, se emplea sobre todo en hilos de filamento continuo como poliéster de alta tenacidad, nylon, poliamida y rayón. La, la definición del TEX es el peso en gramos de mil metros de hilo. Ya, un TEX son el peso en gramos de mil metros de hilos. El DITEX o DECITEX corresponde a la décima parte de un tex. Pues quiere decir que un tex es igual a 10 dtex ya Es decir que el dtex es el peso en gramos de 10.000 metros de hilo. O sea, esta, esto, esta equivalencia se utiliza mucho cuando uno tiene la operación del hilo y quiere saber cuánta cantidad viene en determinado peso. Con, con el peso del hilo nosotros podemos saber cuántos metros hay en ese cono, descartando el peso de la bobina. Ya, básicamente para eso se utilizan estas, estas nomenclaturas o estos, estas, estos sistemas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. El hilo CAO está formado por tres cabos. Cada cabo tiene 110 DTEX. Acordémonos lo que expliqué ahorita acerca de que los hilos de eh, procedencia o de origen eh, sintético o artificial eh, se, pueden se pueden armar por tres cabos o dos cabos en este ca o cuatro cabos. En este caso el hilo KO está formado por tres cabos, al igual que el Miyuki. Y cada hilo tiene 110 Ditex o 11 Tex, que quiere decir que 1.000 metros de cada cabo pesan 11 gramos. Por tanto, su título, o sea, como uno encuentra ese número, la numeración de ese, de ese hilo, si uno lo va a comprar en un mercado muy especializado, es Ditex 110 Ditex, es las tres, ¿Ya? 110 dítex, el es las tres, son tres cabos de 110 dítex, o sea, 330 si multiplicamos. En la siguiente tabla, la vamos a ver en una diapositiva más adelante, podremos ver los diferentes títulos de los diferentes tipos de hilo, son y cabo. Para conocer el metraje o metros por kilo que tiene de este mismo hilo, hacemos la siguiente regla de 3 Bueno, esta es la tabla que les menciono. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos el largo. De, este, es, este es como la presentación del cabo y el hilo sono. Entonces, esto es cuánto viene en una bobina. Entonces, en la bobina del hilo cabo vienen 50, como en el carrete, pues vienen 50 metros. El hilo sono viene en 100 metros. Ya, el cabo el super viene en 25 metros. Pero noten que es un hilo de 290 dítex. Ya, supuestamente es un hilo un poco más delgado. El hilo. Eh, eh, que viene el, el, el, el, en 300 metros es un hilo de 4 cabos y es un hilo de 440 dítex ya miren que es un hilo que pues bastante resistente Mu muchas veces entre mayor sea el número dtex se puede relacionar con que el hilo es más resistente listo esto es bien importante también que lo tengamos bueno acá hay un, hay un detalle que lo vamos a ver más adelante y es la cantidad de colores disponible en cada tipo de, de, de, de, tipo de hilo. Listo, la, el material de, de los hilos, miren que en, en la mayoría es 100% nylon, aquí por ejemplo es polietileno al 100% en este tipo de hilo, pero nosotros acá básicamente los que trajimos fueron el cabo y el sono y sobre eso vamos a hablar. Ya, bueno seguimos acá, entonces miren la regla de tres. Entonces estábamos hablando de que en 10.000 metros, de, de, de un hilo de 330 ditex entonces nosotros aquí básicamente si en metros hay 330 gramos o sea que hay tres cabos de 110 ¿Cuánto, ¿cuántos eh, metros hay en 1000 gramos? Ya, esto es básicamente, entonces despejamos la X nos da 10.000 por 1000 dividido 330, quiere decir que en 1000 gramos en mil gramos o en un kilo del hilo 330 DTEX hay 30.303 metros. ¿Ya? Básicamente para eso nos sirve. Bueno, el sistema de Nier les hablaba que es el sistema utilizado por, por Estados Unidos. Es el peso en gramos de 9.000 metros de hilo. Su equivalencia con el sistema DITEX DTEX es que un DTEX es igual a 0.9 Ya Entonces, si queremos saber el título de un hilo de 110 DTEX, multiplicamos este 110 por punto 9 eso nos da 99 99 es la es las tres es de nier 99 de nier es las tres es lo mismo que 110 o es equivalente a un hilo 110 dtex es las tres que es el hilo que nosotros manejamos esto es como para, para conocer un poco qué es esto ya es, es una información un poco técnica pero es importante para conocer qué es esto o sea eh, para que cuando nosotros escuchemos hablar de un, un hilo DITEX o, o que nos hablen del DITEX, ya sabemos que son el peso en gramos de 10.000 metros de ese hilo. ¿Listo? El TEX es el peso en gramos de 1.000 metros de ese hilo. Ya eso lo determina la cantidad de cabos que haya y el, el peso de, de, de, de, de cada cabo, es lo que acabamos de explicar acá. Listo, entonces los sistemas inversos, dicen cuánto mide un determinado peso de hilo, se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el número, más delgado es el hilo. Esto sucede mucho también como el, la equivalencia que, sucede, que, que hay con los alambres. Ya cuando hablamos de alambres, entre mayor, por ejemplo el alambre número 30, un alambre de 0.25 milímetros, el alambre 18 es un alambre de 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, entre más pequeño, más grueso es el alambre. Entre más grande el calibre o el número del calibre, más delgado es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en, en, en, en, en hilo golfi nosotros manejamos desde el calibre 16 hasta el calibre 30, siendo el calibre 16 1.2 milímetros y el calibre 30 0.25 milímetros. ¿Listo? Son, no, no estoy diciendo acá con esto y no quiero que me vayan a malinterpretar pero estoy utilizando el ejemplo de que es un sistema inverso al igual que el que vamos a ver ahora con los hilos entre mayor sea la numeración más delgado es el hilo ¿ya? eso es básicamente lo que significa un sistema inverso la longitud es constante entonces número métrico es un tipo de, de sistema que se maneja el sistema métrico es el más habitual de todos los sistemas descritos, se compone de la siguiente forma los miles de metros por kilogramo de cada cabo, seguido con el número de cabos de que consta el hilo. Por ejemplo, un hilo formado por 80.000 metros por kilogramo, cada uno sería un, un NM de 82. Este es como el, el título del hilo: NM82. Para conocer el metraje de metros por kilo que tiene un hilo, basta con dividir el metraje de un cabo entre el número de cabos que forman el hilo. Así, por ejemplo, el 82 tendría 40.000 metros por kilogramo. El 52 tendría 25 mil metros por kilogramo Estos sistemas inversos son muy utilizados en los hilos de confección. ¿ya? Para nuestro caso, nosotros utilizamos el sistema directo para los hilos de ensartado o los thread bidding. Los hilos, los hilos de ensartado se, los estamos midiendo lo, o, o lo, que hemos, lo que hemos logrado encontrar es que todos se manejan con el sistema directo y con el sistema DITEX. Ya, entonces estamos hablando del, de un hilo 110 las 3, quiere decir un, un, un hilo 330 DITEX. Bueno, existen otros sistemas inversos como número inglés, número catalán, número de etiqueta. Eh, cuanto mayor sea el, el, el estiraje del hilo, será más fino. No me voy a detener a explicar esto porque no es nuestro negocio la confección nuestro negocio es el ensartado nuestro negocio es la bisutería y los hilos de bisutería se, mueve, se manejan pues por lo menos en, en cuanto al tema de de hilos para eh, eh, todo lo que es ensartado o tejido con, con cuentas pues se, se maneja con el sistema directo bueno ya vamos a hablar aquí ya más en detalle de los hilos que nosotros manejamos entonces ya vimos dónde los encontramos. Me devuelvo un poco. Acá la página. Entonces, nuevamente, en Miyuki, encontramos acá hilo Miyuki FGB Fireline. Acá, al lado, tenemos unos filtros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el hilo Miyuki. Entonces, si nosotros activamos esto, todos estos hilos son marca Miyuki. ¿Listo? En este momento no, no tenemos activado el filtro para cabo pero una vez terminada esta capacitación se creará para que ustedes cuando necesiten ver el hilo KO también podamos hacer ese, ese filtro y nos muestre solamente estos hilos. ¿Listo? Ya vamos a hablar. Igual en la descripción, si yo coloco hilo KO, hilo KO, pues lo voy a encontrar. ¿Listo? Si yo coloco este, esa búsqueda de esta forma, el sistema como nosotros siempre codificamos los productos de acuerdo a un estándar. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, no me lo está buscando. Voy a revisar en qué, qué está fallando para corregirlo en la página pero no, no me voy a detener acá en esto pero eh, cuando terminemos la capacitación esto se va a corregir para que de tal forma que nosotros cuando coloquemos hilo cabo o hilo sono el sistema nos, nos haga la búsqueda muy rápidamente y podamos y podamos ubicar estos hilos listo bueno lo voy a dejar acá eh, corriendo bueno aquí, aquí ya por lo menos me lo hizo entonces mira aquí vemos que el hilo sono él me hace la búsqueda y me va a desplegar acá eh, esos hilos cuáles son. Bueno, acto de fe, por favor. Ah, bueno, ya, ya aparecieron. Aquí están. Entonces, el hilo sono viene por la presentación de 100 metros. Ya vamos a hablar un poco de estos hilos. Pero lo que les quiero decir y, el, y por qué me desvío un poco de la presentación, para mostrarles dónde los encuentran en la página. Es súper importante que ustedes siempre ubiquen los productos dentro de la página y eh, también nos acostumbremos a utilizar los diferentes filtros cuando hacemos uso del producto por la categoría, ¿ya? Aquí ya nosotros podemos ver las, los diferentes filtros que tenemos. Igual esta categoría no es tan larga, no, no es tan extensa, entonces no vamos a tener mayores problemas. Bueno, sigamos acá. Entonces, miren, el hilo Miyuki está disponible en 18 colores, ¿ya? Es un hilo 330 dtex. ¿ya? Ya sabemos qué significa eso. Entre mayor sea la cantidad Ditex, más resistente es. resistente es. El hilo es resistente, es, el, el, este hilo es un hilo de nylon 100%, resistente de calibre aproximado de 0.12 milímetros. Ese es el, el grosor de este hilo. Es un hilo muy delgado, ya por el producto que maneja. Pero a pesar de ser tan delgado, es un hilo muy resistente. Un hilo de confección, ya si nosotros hacemos una equivalencia tiene, es un hilo un poco más grueso o pueden haber unos, unos hilos un poco más gruesos y esos hilos no sirven para trabajar el Miyuki. Ah, que son más baratos. Sí, son más baratos, pero no sirven para Miyuki, no sirven para trabajar mostacillas. No hablemos de Miyuki, hablemos de Preciosa, hablemos de otro tipo de mostacillas. Esos hilos no los pueden usar para que nosotros le, le digamos a los clientes sobre esto. No pueden usar esos hilos. Ah, ¿que parecen iguales? Sí, pero es que son totalmente diferentes. Esto es un hilo con una tecnología totalmente diferente porque es un hilo hecho en nylon de tres cabos resistente para poder aguantar todos esos tejidos que se hacen. ¿ya? Y tiene que ser un hilo muy delgado porque ese hilo puede pasar varias veces por el agujero de la mostacilla o de la cuenta que nosotros estemos trabajando. Ya, Un hilo de confección, al ser más grueso, si vamos a pasarlo varias veces, probablemente no nos lo va a permitir hacer. Y si nos lo permite, probablemente al tratar de pasarlo varias veces, vamos a romper la mostacilla. Porque acuérdense que esas mostacillas son hechas de vidrio. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Me detengo un poquito en esto porque es, es muy, muy importante que nosotros tengamos claridad sobre esto. Bueno, sigamos. Se Me salió la presentación. Ok, aquí estoy de nuevo. Entonces, está disponible en, ocho en 18 colores. La presentación es de bobina de 55 yardas, equivalente a 50 metros. ¿Listo? Casi todos estos colores los hemos traído. El color que más se vende es el blanco, que es el número 1. El, el color dorado, el número 5. El color beige se vende muy bien. El color número 12, que es el negro. Ya, esos colores... ¡Ay, ay, ay! Se me fue... Estos colores se venden muy bien. Ya medianamente pues, se, se utilizan los otros colores. Ya nosotros cuando hacemos nuestras compras, reforzamos estos primeros 5 y el 12. Ya el blanco, el beige, el gris, el natural, el dorado, que es uno de los que más se vende, y el negro. Ya esos son los colores que más compran nuestros clientes. Hay gustos de gustos, Los que hay clientes que utilizan, otros colores, digamos que nosotros compramos menor cantidad en, esas, en esos colores para darle, tratar de darle gusto a la mayoría de clientes. ¿Listo? Entonces, hilo Miyuki, hilo 330 Ditex, muy resistente, calibre de 0.12 milímetros, disponible en 18, mm, en 18 colores y presentación de 50 metros. Seguimos. Hilo Kao, esto fue lo nuevo que llegó. Bueno, entonces el hilo KO es un hilo 330 DITES, resistente de calidad aproximado de 0.12 milímetros, está disponible en 24 colores, acuérdense cuántos colores tiene Miyuki, 18, o sea que aquí hay 6 colores más, se puede conseguir en presentación de 30 metros, que viene como en una tarjeta, 50 metros y 300 metros, estamos hablando del hilo KO, aquí ustedes van a poder ver como la numeración, 01 WH es el blanco, gris, el marfil, el negro, el, eh, este es un rose, el rojo. Bueno, aquí va, ah, bueno, acá están los colores. Esto que están viendo acá son estos mismos colores en este orden. Visto y este, este es el código correspondiente a estos colores de acá. ¿Qué hicimos nosotros? Pues, ¿cuáles colores creen que trajimos? En KO no vamos a traer 24 colores, a menos de que los clientes nos lo hagan la solicitud. Y es poco probable que un cliente utilice un colo, un colo, pues tantos colores, por lo menos en nuestro mercado hasta el momento. ¿Cuáles colores fueron los que trajimos? Pues los que más se venden. ¿Cuáles son? El blanco, el gris, el, el marfil, el negro, el dorado. ¿Ya? Se me escapa por ahí alguno. Ahorita los miramos. Pero básicamente, nosotros lo que hicimos fue traer esos colores que más se venden, tanto en cabo como en Sono. Seguimos. El hilo Sono. El hilo Sono es un hilo igual que el cao ya resistente de calibre aproximado de 0.12 milímetros, pero solamente está disponible en 5 colores. O sea, no tenemos disponibilidad de los 24 colores del cao ¿Qué característica tiene? El hilo sono siempre siempre y la única presentación que tiene es en bobina de 100 metros esto es una novedad para los clientes que utilizan mucho ciertos colores, se debe usar con aguja número 12, bueno, los dos hilos anteriores, el cabo y el Miyuki también se deben utilizar con una aguja número 12 o una aguja número 11, ahorita vamos a hablar de agujas, el carrete por 300 metros eh, es 440 Ditex, aquí ya estamos hablando del hilo eh, de este hilo de acá que es 440 dites, pero noten que este hilo de acá es cao ¿listo? es un hilo de 440 en presentación de 300 metros esto no lo trajimos pero pues les hablo para que sepan que existe que es decir que es un poco más resistente y se va a usar una aguja número 10 la aguja número 10 eh, Significa de que, de que es un hilo un poquito más grueso, ¿no? Tiene cuatro cabos. 110 es las cuatro, quiere decir 440 dítes. Cuatro cabos, cada uno de 110, ya sabemos para qué nos sirve ese número y, que, y cómo podemos eh, calcular cuántos gramos o cuántos metros hay en 10.000 metros, en, en, perdón, cuántos gramos hay en 10.000 metros de, de, de hilo, ¿ya? Para eso nos sirve esto, recordando un poco. Bueno, esto que estamos viendo acá, son los diferentes colores, los 24 que vimos, del CAO. Eh, del ¿Listo? Miren que en SONO solamente ahí viene blanco, viene negro, viene gris, viene rojo y viene el color natural. ¿Ya? Entonces nosotros trajimos pues, los cuatro que más se venden. Blanco, negro, gris y el natural. El rojo a nosotros casi no se nos vende, entonces no lo trajimos en SONO. ¿Ya? ¿Qué colores trajimos nosotros en CAO? En, en no trajimos en cabo estos otros colores porque tampoco la fábrica los tenía entonces nos tocó reaccionar muy rápido pero yo creo que vamos a seguir trayendo cao. es un hilo bueno lo vimos en Europa que, que lo utilizan muchísimo eh, y pues lo que acuerdo, de acuerdo a lo que, a lo que a, a, acabamos de, de validar es un hilo de igual calidad que el Miyuki ya, de, de un precio igual también ¿ya? ¿qué hay diferente en el, en el hilo Zono? que es un hilo que viene en bobina de 100 metros bueno, seguimos acá. Hilo sono y Kao. Del fabricante japonés de hilo sono, se utiliza que utiliza una tecnología de fabricación textil más avanzada, viene el hilo Kao. Kao cuenta con una sección transversal circular, lo que hace que sea más fácil de enhebrarse que los hilos de fuerza similares de Nimo y Silamide. Kao es preencerado, es flexible, resistente a la abrasión, no se destiñe. Anudo apretado, o sea, se puede apretar resistente a los enredos, o sea, que no se enreda con facilidad. Los entusiastas de Avalorio, de todo el mundo, están a, alabando el desarrollo de este nuevo hilo. El hilo cabo y el hilo son están hechos de nylon y son difíciles de romper porque no se trituran, ¿ya? O sea, no se, no, se, no se muelen con facilidad. El enredo también se minimiza porque no se inclinan, encajarán en una aguja número 12 o en una aguja número 11. ¿Listo? Estamos hablando del hilo KO, el hilo 330, perdón, el hilo 440 Ditex, que es más grueso, en una aguja número 10. Ya, vamos a ver qué son esas agujas número 10, aguja número 11, porque como que me están hablando en un idioma que no entiendo. Listo, seguimos acá. Hablamos de otros productos, salgamos a la página, que también se utilizan en el ensartado. Aquí nosotros estamos viendo esto, que son cordones elásticos. Vamos a hablar un poco de este cordón elástico, un cordón, es un nylon que estira. Ya, aquí lo importante de este nylon es el calibre. Miren que este nylon es de 0.3 a 0.5 milímetros, un nylon muy delgadito. ¿Por qué lo trajimos? Para poder que nuestros clientes hagan o utilicen este producto y lo pasen por las Miyukis Délicas o por las Miyukis rocallas. Ya, por eso lo trajimos. Sobre todo este, que es el H639E, este es el calibre del hilo y el rollo viene por 20 metros. Este de acá es un cordón elástico también, pero es más grueso. O sea, este no aguanta dos pasadas por el hilo. Si queremos pasar un hilo dos veces por, por una eh, cuenta Miyuki, pues debemos de utilizar este. Si sí, este no solamente nos aguanta una pasada. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Coloquemos la presentación. Entonces, hablemos un poquito de las características. Están las referencias. Es un hilo elástico para ensartar. Tiene un, un diámetro, pues, lo que les acabo de explicar. El material es poliuretano y viene en presentación. De 20 metros este, que es el más delgado, y de 5 metros el más grueso. ¿Listo? El país de origen, pues, es Japón. Lo tenemos en la página. Listo. Hablamos del Duraline. Ustedes han escuchado hablar del Fireline. Ya, esto es un hilo de las mismas características del FireLine. Nosotros no vamos a seguir trayendo FireLine, solamente traemos Duraline. Pero nuestros clientes, muchos de nuestros clientes, prefieren los hilos también Miyuki. ¿Ya? ¿Qué es el FireLine? El FireLine viene en cuatro colores nomás. Al, perdón, el Duraline, al igual que el FireLine, uno no va a encontrar FireLine en, en muchos colores. Son los mismos cuatro. Cristal, el Smoke que es un, como un gris, eh, y negro, ya también se maneja el color negro, perdón, listo, eh, ¿qué característica tiene? Es, es un hilo trenzado de polietileno, polietileno de alta durabilidad, muy fuerte contra el deshilachado con pre-revestimiento, el diámetro es de 15 milímetros, ya este de acá, el 5475 y el 5476 es, es de 0.12 milímetros Acordémonos que el calibre del hilo es súper importante porque eso es lo que nos va a poder dar luces de cuántas veces nosotros podemos pasar la aguja por la mostacilla. Ya, Yo los hilos muy gruesos no los puedo pasar muchas veces por la mostacilla, yo necesito un hilo muy delgado y muy resistente. Listo, material polietileno, la presentación es de 20 metros, o sea, el equivalente a 22 yardas. Los gringos pues, utilizan mucho la medida de yardas, nosotros acá utilizamos el sistema métrico, son 20 metros. Y viene por presentación también de 50 metros. Ya, ese que viene por presentación de 50 metros se llama Duraline Tech. ¿Cuál tenemos nosotros? Miremos la página. Vamos a la página. Y acá vemos que el nuestro viene en presentación de 20 metros. En este momento tenemos el Smoke, ya, y lo, creo que el cristal se nos agotó. Listo, pero es un, este, es, este es básicamente el que nosotros vamos a seguir trayendo. FireLine no vamos a seguir trayendo, entonces cuando los clientes nos pregunten por FireLine, lo que tenemos en stock, y chao, se acabó. No volvemos a traer FireLine. Listo, seguimos. Bueno, esto es súper importante. Si estamos hablando de hilos, tenemos que hablar de tamaños de las perforaciones internas de las mostacillas. Entonces les tengo esta tablita, ¿ya? para que tengamos eh, de pronto un poco más de claridad, sobre todo en las, en las mostacillas más pequeñas, o sea la 11.0 y la 15.0. miren que este también es un sistema inverso, entre más grande, más pequeña es la mostacilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la 15.0 es equivalente a 1.5 metros y el tamaño del hueco es de 0.7 milímetros. ¿Ya? La 11.0, ¿qué quiere decir esto? Que para esta 15.0, por ejemplo, yo voy a necesitar una aguja mucho más delgada. Y ahorita hablamos de agujas. La 11.0 es de 2 milímetros y el hueco es de 0.8 milímetros. ¿Ya? Estamos hablando de las rocallas. Acá, en délicas, Miyuki délica, la 15.0, que la tenemos. Nosotros tenemos estas medidas, hasta la 6.0 la manejamos en rocallas. Ya la 5.0 nunca la hemos traído y la 1.0 tampoco nunca la hemos traído. Pero básicamente 15.0, 0 algo de 8.0, algo de 6.0. Digamos que miren que acá el, el diámetro interno es un poco más grande, entonces pues podemos utilizar agujas también más gruesas. O incluso hilos más gruesos. ¿ya? Eh, acá en, en délicas, estamos hablando de la de 65 milímetros y de la 8 milímetros, el diámetro interno. La, el, el diámetro externo de la, de la Meyuki délica es de 1.6 milímetros y el diámetro externo de la 15-0, de la Miyuki délica 15 .0 es de 1.3. Esos productos, pues ya, no estamos hablando de mostacillas, pero. Necesitamos tocar el tema porque estos hilos son principalmente o los vendemos nosotros principalmente para esto. ¿Listo? Noten acá algo importante. La, la preciosa, la medida que se llega al mercado es la 10.0. En Colombia llega la 10.0 que es equivalente a 2.2 milímetros. Miren que aquí la rocalla, pues no, no tenemos esa medida, la equivalente a la 10 -0. tenemos 11-0. Sí la tenemos en délicas, ¿ya? Pero no en rocallas, ¿ya? No en Miyuki rocalla. Claro, espero que me digan, y que estén moviendo la cabeza y me digan, sí, sí, sí, sí, claro, todo claro. Si no, pues repitan, devuelvan el video y, y lo que no entendieron lo... lo... lo... lo, lo lo repasan y si no entendieron nada, escríbanme por favor en los comentarios y yo con mucho gusto les, les aclaro lo que pueda. Y si no, lo investigo y, lo, y se lo respondo. Listo, sigamos. Ahorita vamos a hablar de agujas. Entonces, las agujas para valorios son muy finas, ya con un ojo angosto que les permite pasar por el centro de los valorios y las lentejuelas. Por lo general, son largos para que se puedan enhebrar varias cuentas al mismo tiempo. Los tamaños más comúnmente disponibles son del número 10 al número 15. Cuanto mayor sea el número, más delgada será la aguja. ¿Listo? Los tamaños 10, 12 y 13 se ajustan a las cuentas de semillas de tamaño, o a las mostacillas, pues, de tamaño 11-0. El tamaño 15, o sea, la aguja número 15, se ajusta a las cuentas de rocalla más pequeñas, que es la 15-0. Ya, ya, ya vimos el tamaño o el calibre del hueco. Ya vimos el calibre del hilo, entonces, el calibre del hilo es de 0.12 milímetros, el calibre, el, el diámetro interno del hueco, si es una, una mostacilla 1-0 es de 0.8 milímetros, si es una rocalla es de 0.7 milímetros. No sé tojo cuánto sea el, el, el, el hueco interno, ya estamos hablando de Miyuki, lo que nosotros comercializamos es Miyuki, nosotros no vendemos, no vendemos tojo, entonces no les puedo hablar de tojo porque no conozco el producto. Hablo de Miyuki, hablo de Rokai. Listo. Las otras variables con agujas para valorios son la longitud, la forma y la flexibilidad. ¿ya? Entonces aquí, aquí básicamente es muy importante el tamaño del ojo. La, la aguja de, de ensartado o la bidding needles, esas, esas agujas son el... Toda la aguja debe ser uniforme, es una aguja hecha en acero. Es una aguja que no puede tener ninguna rugosidad porque al pasar, ya, al pasar, puede dañar o puede maltratar el hilo, lo puede moler. Entonces son agujas que tienen que ser muy lisas en sus, en sus bordes. ¿Listo? Eh, seguimos. Listo, entonces vamos a hablar de las agujas. Ya, entonces acá tenemos esta tablita que es bien importante. Cuando ustedes quieran darle una asesoría a un cliente, se acuerdan de esta tabla. Si un cliente le dice, ay, pero ¿qué aguja necesito usar para cierto producto? Entonces ustedes vienen acá a la tabla y, ah, bueno, ¿qué tipo de mostacilla es? Entonces la mostacilla 10 11-0, ah, listo, usted necesita una aguja número 10. Ya acuérdense, eh, en, en nuestro caso, en nuestro caso, manejamos la aguja número 11, que es esta. Esta es la aguja Miyuki número 11. ¿Listo? Esta es la aguja que es el calibre de la aguja, y es lo que les decía, todo esto es uniforme, todo el calibre desde el ojo hasta la punta es de 0.4 milímetros de calibre, o sea, el grosor de la aguja. ¿Listo? Varían en largos. Las agujas Miyuki vienen, por ejemplo, de a, de a, de a tres pares ya tres diferentes largos. Ya sabemos para qué es el largo. El largo básicamente es para meterle más cuentas o lo que yo vaya a atravesar en cuanto al, al, al ancho del, de la pulsera, si voy a hacer una pulsera, pues no puedo trabajar una, una aguja con una aguja que yo quiera hacer un tel, un, un, una pulsera mucho más gruesa que esto, pues no la puedo trabajar porque me va a costar. Listo, cuando estamos trabajando en telar, ¿ya? cuando estamos trabajando en todas esas técnicas hermosas que las, las profes manejan, pues ellas son más sabias que que yo en este sentido me tocó estudiar, estudiar, no, investigar, para poderles hacer esta presentación. Y la verdad me sirvió un montón porque estoy aprendiendo, porque aprendí cómo, cómo comprar agujas, ¿sabes? Yo veía que, el, que aguja número 15, yo eso ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y aguja número 10, ¿eso qué es? ¿De qué me están hablando? Pero ya habiendo preparado toda esta información para capacitarlos a ustedes, ¡ah! Ya aprendí un montón. Y ahí, cuando la gente me hable de, de, de todo esto, yo ya, yo ya voy a poder hablarle con autoridad y sé de qué me están hablando bueno me emociono eh, entonces medida de mostacilla la que nosotros manejamos 11-0 entonces la aguja ensartado número 11 ya dijimos que la Miyuki la aguja Miyuki que es una aguja en acero una aguja que tiene estos ojitos pues eh, eh, es, es de calibre 0.4 milímetro nos sirve con estos tipos de hilo ya los, los tres hilos que nosotros tenemos, incluso el FGB, y <coughs> no que el FGB está de salida en Carol. Nosotros nos interesa más trabajar estos hilos que son más calidosos. <coughs> Perdón, entonces el Miyuki, el Cabo y el Sono, esos tres hilos sirven para todo esto. Listo, eso básicamente eso significa esta tabla. El tipo de hilo, miren, el calibre sirve para todos estos tipos de agujas. Ya cuando vamos a trabajar. Con mostacillas o con rocallas o con délicas 15-0, o sea, las más chiquiticas, ¿ya? Hay, hay incluso más pequeñas que 15-0, pero digamos que en nuestro negocio ya hay 22-0, hay 16, 18.0 en mostacillas, o sea, eso es una cosita de nada, mejor dicho, toca trabajar es con, con un microscopio. Eh, la que nosotros manejamos, la más pequeña es la 15.0 y la que en el mercado más comercial hay es la 15.0. Entonces vamos a hablar que la aguja es la 15. Aquí vemos una aguja número 15. Esta marca de aguja es muy buena, nosotros no la manejamos. Pero nosotros también traemos una aguja número 15. En este momento la tenemos agotada. Eh, ya la estamos, esa tra, aguja la traemos de China, es en acero también. Y es la, la, la, la aguja que viene por 25 unidades. Entonces, digamos que esa aguja número 15 pues, es más difícil de enhebrar, es más delgadita. Miren el calibre. Es de 0.242 milímetros. Entonces, enhebrela. ¿ya? Eh, esa aguja eh, pues, le caga todo esto. ¿ya? Entre más delgadita la aguja, entre más delgada, pues usted puede trabajar cuentas pues, más gruesas. Y digamos que va a poder pasar más veces por la perforación o por el, por, por, por, por el hueco de la mostacilla, el producto, ya el, el hilo, porque la función de la aguja básicamente es esa, pasar el hilo, y que haya un, apriete el, el, la, la mostacilla, la contenga y no, lo, y no la vaya a reventar. ¿ya? Entonces miren, miren lo importante de, de, de esto, de que empezamos hablando de hilos pasamos por las perforaciones o por los huecos de las mostacillas y terminando hablando de agujas, porque es que todo, es, todo está integrado. Ya no podemos hablar de hilos y no hablar de agujas. Ya, bueno, listo, vamos a terminar entonces la presentación con esto. Hay otros tipos de agujas, ya para unos trabajos de punto, no como esos tejidos tan especializados, que son las agujas curvas. Esta aguja curva, ustedes si la ven aquí, no es que estén viendo dobles, sí, están viendo los ojitos. Es porque tienen este tipo de mecanismo. Ya son agujas de ojo grande, pero esta aguja curva tiene una funcionalidad especial. Vamos a verlas. Las vamos a encontrar en la página. Vamos acá. Si nosotros nos metemos en herramientas, ya, herramientas de bisutería en general. Y nos metemos acá en tipo de herramienta por acá vemos agujas listo, entonces acá vemos todas las agujas, esta, esta aguja es una aguja mostacillera ya, aquí vemos el calibre 030 milímetros por 8.5 esta aguja es de esta característica estamos hablando de estas de acá seguimos acá listo, entonces esta viene en esta presentación y viene qué me hizo, que me fuiste y se me fue esa bueno hay, otro, hay otra aguja que viene en, en otra presentación que es un poco más larga que es, es y también un, el calibre es un poco más grueso vamos a buscarla no me puede escapar es esta miren es de 0.25 x 5.5 milímetros y esta de acá es de 0.30 por 8.5 o sea esta es más larga que esta Listo, ahorita acomodamos esta, esta aguja para que nos aparezca acá también en esta categoría. Listo, eh, bueno, iba a hablar de esta. ¿Para qué sirve aguja curva? ¿Cómo yo algo con una aguja curva? Bueno, entonces vamos a ver este videito Si ¿Sí ven eso, aquí le tenemos la solución. Mucho suspenso. Listo. Ya empezó a funcionar. Ya vamos a ver para qué sirve la aguja. Fácil ensartarla, ¿no? Tiene un ojo gigante, o sea, eso es, miren eso. ¿Cómo se abre? Echamos la mostacilla en, el, en, en la centrífuga y para eso sirve la aguja. Miren cómo brincan las mostacillas ahí. Esto para eso sirve el, el, el, este, este, este, esta centrífuga. ¿Ya? Listo. Muchas de nuestras herramientas, importante que ustedes lo sepan para que lo recomiendan a los clientes, la mayoría tienen un video explicativo de cómo funcionan ¿ya? y para qué sirven. Bueno, listo. Me faltó el gracias. Pero ya con esto terminamos la la, la capacitación del día de hoy. Ya, hilos, eh, la llegada del hilo Sono. ¿Por qué lo trajimos? Básicamente porque se nos están demorando mucho los pedidos de Miyuki, a pesar de que los hacemos con tiempo. Miyuki está, o sea, la, la, el auge que tiene Miyuki a nivel mundial eh, eh, hace que sus despachos sean cada vez más, más demorados. Eh, y nos toca buscar alternativas pero necesitamos encontrar buenas alternativas para nuestros clientes y la encontramos KO y sono excelentes hilos, ya saben dónde los encontramos cuáles trajimos por qué trajimos esos colores básicamente porque son los colores que más se venden ¿ya? y eh, pues esto nos permite a nosotros poder atender a nuestros clientes con eh, los hilos porque sin hilo pues no, no, hay, no hay tejido no hay, no hay, no hay ninguna técnica que se pueda realizar por lo menos pues en cuanto a lo que nosotros manejamos y ya saben dónde los encontramos, listo bueno, muchísimas gracias por la atención espero les haya gustado el video y recuerden si tienen algún comentario me lo dejan abajo que yo con mucho gusto si no sé la respuesta la investigo y trataré de dársela lo más pronto posible eh, utilicemos estos videos para capacitar a las personas nuevas que llegan en, a las tiendas, ¿ya? Eh, para que conozcamos bien sobre los productos y conozcamos también para qué se utilizan y para qué sirven. En la medida en que nosotros sepamos esto, vamos a prestar un muy buen servicio a nuestros clientes. ¿Listo? Bueno, de nuevo, muchas gracias y hasta el próximo video.